mis Curlis! Bienvenido a vuestro espacio de Curly mangue vuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Me alegro mucho que estéis aquí conmigo, suscribiros a mi canal eh, o contactad contacta conmigo también en Instagram para que me podáis decir las cosas interesantes y vaya haciendo vídeos que realmente para que veamos a tiro hecho, ¿de acuerdo? Así os doy contenido que os interese también y no perdemos mucho el tiempo. Bueno, dicho esto, ya sabéis que soy Carmen Mange, que soy la fundadora de este canal. Y que estoy en Twitter, en Facebook y en, en, en Twitter, Facebook, y hasta que ya lo he visto, ¿de acuerdo? Y luego tenéis mi página, mi blog, que es curlumague.reg, donde yo hago mis posts, eh, donde siempre hay cosas interesantes para que aprendáis, ¿de acuerdo? Y luego mis libros, que son mis recetas de caseras para el cabello natural, que puedes encontrar tanto en Amazon como en Google Play, ¿de acuerdo? Y dicho esto, vamos a hablar de lo que vamos a hablar, que es de los frutos MAUI. Aloha. ¡Halo! ¡No! <risa> y tampoco son los dibujos animados. Son los frutos. la gama de, de tratamiento de cabello natural, Rizo, Maui. Y vamos a empezar con los productos que tenemos, que es... Hemos comprado la gama entera. Hemos comprado el vale, Hemos comprado también lo que es el... el champú. Ok, voy a dejarlo aquí, bueno, así. Eh, hemos comprado también lo que es el, el accedor de rizos y el, la manteca, que es, el, es la manteca que es de coconut oil, que es el Curly Smoothie, ¿vale? Que es para lo que es poder ponértelo como lo que es eh, wash and Go, que es lavarte y irte, ¿de acuerdo? Ahora explicar un poquito, un poquito. Primero os digo, os digo todo. Y ahora pensaréis, ¿por qué me tengo que comprar yo la gama de Maui? ¿Eh? ¿Por qué me tengo que gastar el dinero? Os voy a contestar enseguida. Vale, vamos a empezar lo que es por el champú. El, el a ver, el champú me ha encantado. Primero porque me, el olor huele fenomenal, lo que es fruto natural, ¿vale? Esa es, esa es una de las primeras razones por las que yo he, cogido, he elegido el fruto Maui, ¿por qué? Porque primero me gustó mucho la idea de que fuera sin parabenos, sin sulfatos, sin aceites minerales, sin contenidos químicos, o sea, sin siliconas, sin de contenidos de, que suelen ser uh, activadores, uh, colorantes y cosas así, no los tiene, ¿vale? Todo natural y lleva ese extracto de aceite de coco, extracto de papaya y extracto de media, que es un, también es una planta, ¿de acuerdo? Y eso es lo que más me ha gustado. Y luego, como has explicado, el olor. El olor es... ¡Uff! Madre mía, es fantástico. Parece que... parece un, un postre. O sea, por lo tanto, mamis, papis, dejar el producto fuera del alcance de los bebés de acuerdo porque ellos no saben de qué es bruto el cabello ellos huelen bien al a helado y dicen mami vainilla mami natilla <risa> hay que tener cuidado con los peques vale y dicho esto vamos a ir ya al, al producto siguiente y qué me apareció pues el champú limpia fantásticamente yo tengo que decir que yo voy a la piscina así que siempre voy a la piscina me he la cabeza cosa que realmente para una mujer curly rizo, afro, no le hace falta lavarse el pelo tantas veces Además, no es bueno porque nuestro pelo se reseca enseguida. Con que lo laves dos veces a la semana como mucho es suficiente. Eh, en tiempos, por ejemplo, hemos estado confinados, con una era suficiente, ¿de acuerdo? Hombre, tres si ves que has estado en espacios que te has ido a hacer escalada o has estado en sitios donde hay mucha polución, entonces sí, pero normalmente tres veces, de una a tres veces es estupendo, ¿de acuerdo? Y el champú es fantástico. Hay que, hay que echarse muy poquito. Eh, la textura, a ver, es muy así. Ah, ¿Veis? Así la veis. Sí, es una textura exquisita. Por lo tanto, con que os echéis media cucharadita, es suficiente y cunde mucho en el pelo. A no ser que tenéis mucha cantidad de cabello, ¿de acuerdo? Seguimos con el acondicionador. El champú no, no tiene un pelo. Me encanta, me encanta. O sea, me fascina. Eh, el acondicionador me ha gustado, ¿vale? Sí he notado que no me deja el pelo al terminar, no deja el pelo tan suave y deslizable como se esperaría con un acondicionador, ¿vale? Pero tengo que decir que lo más importante es que me lo, lo notaba como más fuerte, como más vital, como si fuera la hebra estuviera más gruesa, eso sí que lo he notado. ¿vale? Entonces, no es un acondicionador que luego te puedas peinar directamente y que el peine se deslice, por lo menos en mi 4C no me lo ha hecho. A lo mejor si eres de otro tipo de rizo, más como, como 3, como 2, como 1, a lo mejor te haces, ¿vale? Sí, pero en lo que es en mi rizo no me lo ha hecho. Tengo que decir que sí que es verdad, que me ha hecho, notaba el pelo mucho más fuerte, ¿de acuerdo? La hebra con mucho más fuerza y, y más densa, eso sí que es verdad. Eso es lo que tengo que decir el acondicionador. También es lo mismo, es muy espeso, por lo tanto, y, y cunde mucho, con tal vez es media cucharadita o dos, con el pelo ya mojado es suficiente, ¿de acuerdo? Te va a ayudar mucho. Luego tú misma con los dedos te vas a ir separando las hebras, como yo suelo hacer, o con, o con un peine, que también lo puedes hacer. Ahora vamos a ir por lo que es el Curly milk. El Curly milk que es el activador, es el activador de, de rizos, ¿vale? El activador de rizos es, la verdad es que me gusta mucho, me ha encantado, disculpadme tengo aquí, me ha, me ha encantado el activador de rizos. No pasa nada, podría editar y tal, pero no quiero porque quiero que sea todo natural como yo soy. Entonces, es que me, me gusta comunicarme de forma natural, ¿vale? Entonces, si tengo aquí que se me da un, un, un hilo o algo, pues me lo quito, no pasa nada, Que no? <risa> Mientras os suscribáis a mi canal, todo va bien. Vale, eh, me ha encantado la de ritos. ¿Esto sirve para que, Pues mira, eh, yo me lo puse, por ejemplo, me lo puse en el pelo y luego me peiné. Con un cepillo que os voy a enseñar que es un cepillo muy famoso el que todo el mundo hablaba y al final yo lo he adquirido, así que en el próximo video hablo sobre el cepillo ese. Y bueno, después también te lo puedes hacer con los dedos y lo que haces es que los rizos se vayan formando, ¿de acuerdo? Es decir, tus rizos, eh, digamos que se ven mucho mejor porque nuestro rizo tiene que hacer un rizo muy pequeño, muy poco definido. En este caso, el rizo se define muchísimo mejor y lo vas a ver más, ¿de acuerdo? ¿Cómo te lo pones? Después de ponerte el shampoo, tu acondicionador, te secas el, el pelo con, una, tu, con tu toalla y, y luego ya te pones esto, ¿de acuerdo? Te sirve también luego, pues, por si quieres hacer twists o puedes hacerte, por ejemplo, unas tretas de raíz para que luego el pelo te quede rizadito. Eso también lo puedes hacer. Pero para eso yo creo que es mucho mejor este, que es la manteca que es el Curly cool Smoothie, que es, un, es una pasada que lo puedes utilizar tanto como lo que es wasango, que es Wasango, que es después de lavarte la cabeza, ponerte el acondicionador, eh, te secas el pelo, te pones esto, te peinas y puedes ir, ¿de acuerdo? Eso es un wasango, es decir, lavar y marcharte. Eh, me ha gustado. Lo mejor es que, lo, lo, es, que lo, lo es, es increíble. Toda la gama huele súper bien y además no es un olor muy denso. Al principio a lo mejor te puede parecer intenso, pero uno cuando te lo pones ya no es tan, tan intenso, ¿de acuerdo? Ya no es tanto. ¿Has visto que no cae? Esto es como si fuera una especie de yogur de estos griegos, pero que no cae abajo, súper denso. Entonces, cunde muchísimo. Eh, algunas compis que yo he visto se quejaban de que se quedaba mucho en el pelo y es porque les pasó como a mí yo me puse una cantidad de esperando que así fuera y quiera más efecto no al contrario se queda más mojado y tarda mucho entonces hay que poner muy poquito Digamos como una especie como una avellana eh, un media avellana en carlo que es mechón de pone que tú pones extenderlo muy bien vale y luego cepillarlo y peinarlo que te vas a hacer unos twists porque luego mañana quieres llevar el pelo rizado pues te lo pones, que te vas a poner unos rulos, porque mañana quieres tener el pelo rulo, a lo Dorothy Dandridge, pues te lo puedes, te lo puedes poner, ¿de acuerdo? Es, es, es fantástico, o sea, yo este lo recomiendo muchísimo para lo que es un es a mí es genial, y sobre todo, no es de estos productos que cuando te lo pones el pelo se queda súper suave, fenomenal, y a menos que pasa las horas se va encrespando, va quedándose seco, no, este realmente se queda en el cabello, porque yo puedo decir, por ejemplo, que yo me lo puse, eh, cuando pues hace como la semana pasada eh, no el pelo el viernes viernes sábado domingo lunes hoy es martes y todavía mi pelo está súper bien o sea que está muy suave está muy manejable y la verdad es que estoy encantada con estos productos maui eh, luego os voy a dejar un enlace de los podéis adquirir si queréis comprarlos y lo mejor de todo están súper bien de precio súper bien Vamos a recordar un poquito por qué hemos comprado los productos Maui y por qué te tienes que gastar dinero en los productos Maui. Uno, son naturales porque no tienen ni parabenos, ni sulfatos, ni siliconas, ni tiene tampoco eh, aceites minerales, eso viene del petróleo, no tiene glicerina tampoco, eh, no tiene colorantes eh, de estos eh, sintéticos ni nada, o sea, está muy bien. Y luego el olor es fantástico, el efecto que hacen en el pelo afro es, es genial. Y el champú de cabello es súper suave y luego sus livings, la suavidad del living no es momentánea, se dura a lo largo del día, incluso a lo largo de la semana, hasta tu próxima levada. Y lo mejor, eso es, es que está bien de precio y eso es una pasada, entonces, eh, os dejar un enlace suscribiros recordar que ten, me tenéis en Instagram en Facebook y en Twitter recordar que podéis comprar mi libro de recetas caseras para el cabello y para cuidar el cabello natural en Amazon o en Google Play de acuerdo y que os va a encantar porque es un libro es un, un e-book y la verdad que la gente me dice que es estupendamente y os va a gustar os va a gustar así que eh, dejar eh, comentarios suscribiros para que yo pueda seguir haciendo vídeos, contactarme en Instagram para decirme los contenidos que os gustaría ver, porque a mí eso es lo que me interesa. No me interesa hacer contenidos por hacer y meter cosas, no, no, no. Yo quiero eh, hacer cosas que se interesen a vosotras, ¿de acuerdo? Cosas que os preocupen. Vamos a recuperar el té con curly Mangue porque me parece que era un espacio que era muy interesante. Lo vamos a recuperar, pero precisamente por eso quiero que me digáis las cosas que os preocupan a través de Instagram Me contactéis, ¿vale? Solo me.